Vamos a hablar de lo que realmente es importante, que es PAMI, que es un tema muy sensible, mm. siempre muy sensible, y mmm, nuestros mayores siempre... A mí me da la sensación, ¿sí? Y esto es derecho viejo, ¿viste? Que nos conocemos y que te puedo decir las cosas directamente. A mí me da la sensación de que nunca alcanza lo que se hace para nuestros mayores y que PAMI tiene muchísimas carencias. Entiendo que vos desde adentro lo ves desde otra manera y trabajás para que esto no sea así. Mm -hmm. A ver, eh, lo que vos decís no deja de ser una realidad eh, en el sentido de que mmm, los, los afiliados de PAMI eh, es un grupo etario, digamos que tienen muchas eh, demandas y muchas necesidades eh, en, en torno a, a, los, a las prestaciones eh, de salud y prestaciones sociales. No te olvides que PAMI es la única obra social, te diría una de las pocas, que también conjuntamente con los servicios de salud, brinda servicios sociales a sus uh -huh. afiliados, ¿sí? Subsidios, eh, contenciones, aportes, eh, eh, lleva adelante toda una red de, de centros de jubilados, digamos, con actividades recreativas y, y, y otras actividades de atención, digamos, al afiliado. Así que la verdad que eh, en ese sentido debo decir que es mucho lo que abarca PAMI, ¿sí? Y bueno, eh, a veces es insuficiente a, a la cantidad de demandas, a la realidad a veces económica que, que, que nos lleva por delante, ¿no? En donde nada alcanza tampoco desde lo monetario, es decir, arrancando con una jubilación mínima, uh -huh. ¿sí? Este es a veces es muy poco lo que pueden hacer los jubilados, y eh, en ese sentido eh, puedo empezar aportando un dato que, que no deja de ser importante. Eh, Ustedes, para que tengan una idea, en promedio, eh, PAMI con la cobertura de medicamentos a través de un amplio Bademecum que tiene y que ha incorporado últimamente 250 presentaciones de, de, de medicamentos más en este último mes, eh, le reporta al, al afiliado en promedio 11.500 pesos de ahorro al mes. ¿Sí? Sobre una jubilación que es del 60, 60 mínima de 60 mil pesos, uh -huh. ¿sí? estamos casi en el 20%, 20 y pico por ciento. Entonces, eh, no deja de ser importante, faltan cosas para hacer, también la realidad de cada territorio nos marca una una situación particular, ¿cierto?, eh, en lo que tiene que ver con las prestaciones de PAMI, ¿sí? Eh, hoy en Sunchales podemos decir que eh, nos encontramos quizás en una situación un poco eh, endeble eh, en, en la variedad eh, y cantidad de prestadores médicos que tenemos, ¿sí?, y que hace a la realidad de cada territorio, ¿sí?, entonces, eh, por ahí a veces, eh, desde la agencia, nosotros este, estamos permanentemente bueno, preocupados y ocupados en tratar de conseguir y eh, nuevos especialistas médicos, nuevos médicos de cabecera, tratar de realizar convenios con otros prestadores médicos, bueno, todo este tipo de, de acciones las, las realizamos, pero también hay algo que nos lleva a puesto, que es la realidad, la realidad eh, de, la, de, la, de la ciudad, en donde no hay tantos profesionales, o los profesionales que hay están ocupados, entonces, bueno, en ese sentido... Eh, eso nos, nos, nos juega en contra, pero bueno, eso no quiere decir que no dejemos de, de gestionar y, y hacer todo, pero bueno, de alguna manera respondiendo a lo que vos decías es así, siempre es insuficiente eh, pero bueno, en, en eso estamos trabajando, para mejorar día a día las prestaciones a los afiliados. ¿Qué prestaciones se han mejorado hasta ahora? Bueno, a ver... Eh, ¿O cuáles son las novedades? Las en novedades, las novedades bueno, una de las novedades que tenía para traerles es esto de la ampliación de la de No hace falta averiguar nada, hacer ninguna inscripción, nada. Simplemente esto es a modo informativo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, el afiliado se va a notificar, digamos, si un medicamento que antes lo tenía que pagar al 50%, pasa al 100% cuando presente la, la receta en la farmacia, ¿sí? Bien. Y en el ticket, en vez de salirle que está, va a pagar el 50%, le sale bonificado el 100%, eso quiere decir que ya su medicamento se incorporó al nuevo bademeco, ¿sí? Con Perfect. lo cual ahí no tienen que hacer en absolutamente ningún trámite. Otra de las cuestiones importantes que quería traerles aquí, que realmente ha sido un tema eh, muy candente en el último tiempo, eh, ha sido, bueno, eh, la, la lamentable, digamos, eh, ausencia del doctor Oscar Sangali como médico de cabecera a raíz de un problema de salud uh -huh. que ha tenido. Mm, bueno, hace un mes atrás eh, estuvimos haciendo gestiones como para poder incorporar un, un eh, médico que lo reemplace y es así como eh, a principios de esta semana podemos ya dar el anuncio oficial que eh, la doctora Melisa Sismondi, una joven sunchalense uh -huh. que estudió en Rosario y que luego volvió a su localidad, ¿Sí? Va a ser la reemplazante del doctor Zangali. ¿sí? Esto Bien. es una novedad, a partir del día lunes ya está atendiendo en la clínica Sunchales con la misma secretaria, nos vamos a manejar de la misma manera que antes. Aquí es importante también decir que el afiliado, digamos, que es paciente del doctor Sangali, no tiene que hacer absolutamente nada. nada, ningún cambio, ningún trámite, nada. Queda como hasta ahora, puede ir a la clínica a sacar el turno con la doctora Sismondi como para poder realizar todos los las atenciones ambulatorias que hacía habitualmente, sí, así que eso es una de las grandes novedades que tenemos porque realmente hace en este último tiempo hemos tenido muchas muchas muchos proble muchos problemas a raíz de la, de la ausencia de, de Oscar este por motivos de salud porque obviamente que eh, se necesita no se necesita el médico de cabecera para sí además es, es a ver es lo que hablábamos al principio es un grupo eh, muy sensible tal cual es un grupo muy sensible. Contame un poquito eh, al respecto de lo que es la vacunación antigripal, cómo lo manejaron, cómo se bien. manejó, ya está... Esa es otra que... de las novedades. Ah, bien, no sabía, pero Exactamente. Te, cuénteme, cuénteme. Sí. No, arranca, arrancó ya en realidad la, la campaña... ¿En los geriátricos ya está o no? Sí, en los geriátricos bien. ya está, como siempre, uh -huh. eh, son los que pican en punta en esto, digamos, sí. y eh, ahora ya llegó también a todo lo que es el sistema de farmacias adheridas de PAMI, de Sunchales. ¿está Bien. Eh, por lo tanto, eh, acá el mensaje que hay que llevarle al afiliado es, no cambia absolutamente nada con respecto al año pasado. ¿sí? El uh -huh. afiliado que el año pasado iba, buscaba su vacuna, se la inoculaba en realidad en la farmacia, porque ahora se inocula en la farmacia, este, con su carnecito y con el DNI. Tiene que volver a hacer exactamente lo mismo, la, te diría que la mayoría de las farmacias hoy están este, con stock, puede ser que momentáneamente alguna haya quedado sin, pero va, va a tener reposición seguramente, así que que los afiliados empiecen a ir a su farmacia de confianza quizás yes. y si ahí no la tienen o esperan unos días que repongan stock o pueden ir a otra farmacia no tienen, eh, no, no quedan digamos. Todas las farmacias. Eh, se puede pasar por todas las farmacias o solamente alguna no, son todas las farmacias eh, excepto la farmacia sindical, el resto de las farmacias este, trabajan con normalidad con el tema de vacunas ¿sí? de, de, de la ciudad de Sunchales ¿sí? perfecto, Me refiero, ¿eh? Eh, Fernando te consulto porque en los últimos días creo que la el último contacto que tuvimos fue por el tema telefónico de PAMI, sí. siguen con el número de whatsapp, se puede seguir escribiendo Andoles. Bueno, perfecto. es el mismo número, ¿podemos ponerlo en pantalla o no? No, porque no lo tenemos más. Eh, justamente esa era otra de las noticias que tenía para dar, esta no es tan buena. Eh, a partir del 6 de enero, eh, de, de, por una política institucional de PAMI, eh, nos cortaron el WhatsApp. ¿sí? Es el 418675 que teníamos antes, no lo uh -huh. tenemos más. A ver, quiero aclarar algo, digamos, no fue un capricho. Eh, esta, digamos, esta vía de comunicación eh, yo la había incorporado eh, a nuestra agencia eh, en la etapa de pandemia porque entendía uh -huh. que había eh, que, que, que mantener una vía de comunicación Agilizarlo, con el afiliado sí. y agilizar y eso nos permitió agilizar mucho los uh -huh. trámites. Eh, a partir de que se empezaron a normalizar eh, todas las atenciones eh, en las agencias, eh, bueno de, de manera institucional, PAMI eh, decidió digamos, eh, cortar lo que eran las redes sociales que estaban implementadas este, en pandemia y mantener las vías de comunicación habituales, que son los teléfonos fijos que nosotros tenemos, que en este caso tenemos uno solo, que es el 421-764, y la atención presencial. 421. Lo podemos poner 764. ahí en la pantalla para que quienes están mirando lo vean. 421-764. Y okay. la atención presencial en la agencia. ¿cierto? ¿Qué horarios tiene Eso. la agencia? Los horarios que nosotros tenemos de atención al público es de 8 a 12. ¿sí? Esos son los horarios que tenemos. Por supuesto que si hay alguna persona que por cuestiones laborales. ¿sí? La, la, la agencia en realidad está abierta de 7 a 14 horas. Uh -huh. Pero nosotros tenemos actividades administrativas que realizar. Antes y posterior, digamos, a la atención al público, y por eso tomamos ese horario de atención al público que es de 8 a cuatro, uh -huh. de 8 a 12 perdón. Eso no significa que una persona que por cuestiones laborales tenga que hacerlo, digamos, a las 7 de la mañana o a la 1 de la tarde, lo haga con total libertad, que están las puertas abiertas de la oficina. Fernando, ¿cuántas personas hay trabajando aquí para brindarle el servicio al afiliado de PAMI? Nosotros tenemos tres personas, o sea, la jefatura mía más dos personas, eh, dos auxiliares administrativos, sí, que además una de ellas es un asistente social que se encarga de realizar todas las tareas de asistencia social, digamos, uh -huh. valga la redundancia, o sea, lo que son todos los servicios sociales de PAMI, no solamente de, de la agencia Sunchales, sino de todas las agencias que están al norte de la de la Ruta 34, uh -huh. sí, o sea que ella también tiene a su cargo hasta este pozo borrado, por decirlo de alguna Bien. manera. Eh, y tenemos aproximadamente unos 4.500, 4.600 afiliados. ¿sí? Así que, eh, bueno, la verdad que la, la demanda y el trabajo es mucho y, y uno está permanentemente un poco a, abocado a poder ir agilizando los trámites sí. de los afiliados. Por ejemplo, una de las últimas también... Eh, modificaciones o novedades que hubo en PAMI a nivel nacional, es eh, una tendencia hacia eh, una mayor digitalización de todos los trámites. Y cuando hablo de digitalización, no quiero que se asusten. Claro, los no, le, decía, le estaba esperando, porque, ¿cierto? O sea, porque, le decía, la señora eh, que es grande, el abuelo que no, está del otro no, lado. Nos escuchando. complican la vida. No, no, no, para nada. Porque, eh, por ejemplo. Eh, Hacéselo práctico el 1, 2, 3 pasos Lo vamos a decir, lo vamos a decir muy práctico Por ejemplo, ahora todo lo que son los pedidos de fisioterapia Cuando me refiero a los pedidos de fisioterapia Son sillas de ruedas, andadores, eh, camas ortopédicas eh, Colchones antiescaras, este, bastones Todo uh -huh. eso se llaman eh, elementos de fisioterapia Todo esto antes requería que el afiliado vaya a la agencia a buscar una planilla en blanco La lleve a su médico de cabecera el médico de cabecera la complete, se la entregue nuevamente al afiliado, lo lleve a PAMI y nosotros completemos el, el formulario. ¡Pobre gente! Carga. Ahora va al médico de cabecera, le dice necesito un andador, el médico de cabecera lo carga en un sistema, ¿sí? a nosotros esa, esa, ese, ese pedido nos ingresa, Automáticamente. Automáticamente y nosotros ahí hacemos la carga. por lo tanto, el ¿Cuánto afiliado, lleva, por ejemplo? Bueno, la demora de los elementos de fisitería depende de qué elementos. Hoy tenemos sí. una, una realidad a nivel, te diría, macro, eh, que es las restricciones en la importación a nivel general. Sí. Que eso también está, de alguna manera... Eh, conspirando con las, las entregas, digamos, que nosotros estábamos haciendo cada tres meses eh, en los elementos de fisiatría. Hoy los estamos demorando un poco más, cuatro, cinco, a veces seis meses. Eso sí. la verdad que es un montón de tiempo. Nosotros ahí lamentablemente no tenemos mucha respuesta que darle desde la agencia porque no es un tema que manejemos nosotros. Esa es una política institucional de PAMI y es una realidad económica que hoy vive el país a nivel general. Es decir, lo que, las dificultades que tiene nuestro país para importar todo lo que sean los insumos. ¿Cuál es el paliativo para una persona que tiene que gestionar esto? Te lo pregunto porque me imagino que es una pregunta que te hacen todos o que te debe llegar el comentario. Mira, como me demoraban tanto... Agarré, hice esto. ¿Cuál tiene, es el paliativo? Claro, el paliativo es el alquiler a través de una institución que hoy funciona bárbaro, como es ALPI, uh -huh. ¿sí? en lo que tiene que ver con la provisión de estos insumos. Aquellas personas que también a veces cuentan con, con escasos recursos y que no sí. lo pueden hacer, a veces también entiendo que eh, el hospital o la municipalidad, a través de su área este, de, su de su acción, acción social, también uh -huh. pueden hacer algunas gestiones como para conseguir algunos elementos. Pero. Vuelvo a repetir, la responsabilidad es de PAMI, porque es una obra social sí. y tiene que atender a sus afiliados. Es decir, no me estoy sacando el lazo de encima. Lo que estoy mencionando es una realidad que nosotros tenemos hoy a nivel país, no a nivel de agencia, sí. y a nivel, digamos, eh, macroeconómico. Sí, no es eh, simplemente sí, que al las, al paciente dificultades, las dificultades para la... poder traer insumos para una empresa también este, Está bien, existen, al afiliado ¿no? de PAMI no le importa. No, ya no sé. le importa, no le debe importar. O sea, es es verdad, un problema de ustedes, digo, no del tengo, afiliado. Lo tengo que, que cuenta... mencionar porque claro. es así, ¿no? Eh, y bueno, este, eso realmente es uno de los quizás hoy los, los talones de Aquiles que tenemos, pero realmente nosotros cómo trabajamos en la agencia. Trabajamos de una manera muy coordinada como para poder también eh, procurar que todos los elementos de fisioterapia que no se utilizan más puedan ser reciclados de alguna Bien. manera o reutilizados. ¿sí? Sí, eh, sí, sí. Reutilizado. Entonces nuestra agencia sirve de nexo para aquellos afiliados que ya no necesitan más un andador, que no necesitan más una silla de ruedas y que están en perfectas condiciones que por favor no la dejen en su casa, ¿sí? o no la regalen, o no la, la donen, a menos que sea realmente a otra persona uh -huh. que, la, que la necesite, porque nosotros desde la agencia podemos reutilizarla o reubicarla. ¿no? Entonces, de esa manera hemos logrado reducir Bien, los plazos de entrega una significativamente para hacer una cadena. Pero, vuelvo a repetir, eso no, no quita que el problema siga subsistiendo. ¿no? Me voy a retrotraer a cuando recién ingresaste a PAMI, porque te lo tengo que preguntar. Eh, se dio, se dio el cambio de prestador eh, el afiliado de PAMI terminó trabajando o terminó atendiéndose en la clínica Sunchales y me gustaría saber si volví, volvieron a trabajar en la posibilidad de que haya dos, prestador, dos prestadores no porque sea mejor o porque sea peor o porque haya una variedad, sino para que el afiliado tenga el derecho que tenemos todos los argentinos que nos dicen los políticos el derecho a elegir tal cual es así, eh, lo, vos lo mencionaste muy bien y no se ha dejado de trabajar nunca. Cuando vos decís, se ha retomado, no, no se dejó de, de gestionar nunca esa posibilidad. Es decir, eh, a ver, quiero arrancar recordando algo. La decisión, digamos, de desvinculación fue del prestador. No, no, uh -huh. no fue un sí. corte de servicios de PAMI, de manera unilateral de PAMI, porque PAMI, o, por, o porque PAMI no le pagó, los contratos se cumplieron hasta el último día, eh, pero fue una decisión unilateral del prestador. ¿sí? Esto lo aclaré en aquel momento y lo vuelvo a aclarar ahora para que esto quede, quede suficientemente claro. Obviamente que la realidad a partir de, de la desvinculación de un prestador digamos de esa naturaleza y de esa magnitud como es la clínica de 10 de septiembre nos, nos marcó digamos, una situación muy, muy complicada y muy comprometida porque bueno, se tuvieron que absorber, digamos, aproximadamente 2.000 cápitas que estaban en la, en la clínica de 10 de septiembre en la clínica Sunchales, ¿sí? Por lo tanto, eh, por más buena voluntad y, y, y la posibilidad de que se puedan incorporar eh, algunos, eh, a, alguna infraestructura, eh, bueno, siempre eh, a veces se cuenta con algún tipo de cuello de botellas, eh, Vuelvo a repetir, no esto no conspira tampoco con la atención de primer nivel de la clínica ni tampoco lo que tiene que ver con la urgencia, eso se ha cumplido eh, siempre y se le ha dado prioridad y ningún afiliado se ha quedado sin la atención médica, pero sí hoy contar con un solo prestador en la ciudad de Sunchares... Eh, Considero que es poco, ¿sí? Y las gestiones nunca se han dejado de hacer. Eh, sí puedo puedo decir, por ejemplo, que se están encaminando muy bien las negociaciones y las ya todos los trámites finales como para poder incorporar al Centro Oncológico de Salud. Como prestador de PAMI, ese es un trámite que ha llevado ya mucho tiempo y que hoy está en su última instancia, en la instancia de auditoría, ¿sí? de auditoría por parte de PAMI. Cumplida esa instancia, el COS ya eh, va a poder ser eh, prestador, prestador de PAMI, que esto quiere decir que las prestaciones son oncológicas de Sunchales van a poder de, de, desarrollarse en, eh, en Sunchales. Hoy todavía no lo tenemos porque no se firmó el convenio, pero eh, entiendo que en poco tiempo se va a hacer. Esto eh, también quizás nos pueda llegar a abrir una puerta como para poder incorporar después la clínica 10 de septiembre. Me, lo gusta, digo me abre una un, ventanita así. Lo linda. digo como una expresión de deseo, sí. ¿cierto? Por supuesto que esto depende de la, de la predisposición y de la voluntad de los directivos de la clínica, pero yo lo manifiesto y públicamente... Eh, porque no, no, no, no temo en decirlo, que eh, a mí se me abre una expectativa nueva, digamos, de poder contar nuevamente con ellos, porque para mí es un prestador también de, de excelente calidad. Uh -huh. Entonces. Y muy y, necesario. Y muy creo. necesario, sobre todo para la mejor atención de todos los afiliados. Esto no quiere decir que la Clínica Sunchales no está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder atenderlo, desde ya, y lo agradezco, porque al haber la, la salida, digamos, de un prestador, y al quedar uno solo, obviamente que ese prestador este, ha tenido que duplicar sus esfuerzos para poder atender a toda esa cápita. Uh -huh. Así que yo no estoy más que agradecido con la clínica Sunchales para, para poder haber aceptado la absorción de esas 2.000 cápitas. Pero obviamente que hoy la realidad de Sunchales nos marca que lo mejor sería contar con más prestadores. Gracias por venir. No, por favor. Cierro aquí el tema PAMI. No te vas a Gracias. ir así. Gracias, hasta luego. <risa> No te vas a ir así sin contarme qué perfilas en este año político. ¿En lo personal o, o qué, qué veo? En general, en general en la ciudad. Hacemos un panorama rápido, sí, porque tenemos la gente de la vida, ya nos pisa los talones, tenemos cuatro minutos, y lo cierto es que me gustaría saber qué es lo que ves en la ciudad eh, en este en este año electoral. Lo que veo en la ciudad es que hay una administración municipal que está totalmente agotada. Uh -huh. eh, agotada eh, ya, eh, en realidad, ya creo que le sobraron cuatro Cuatro años, pero bueno, esta es una apreciación personal. Pero, pero creo que ya hoy ya ha llegado, llegó un límite. Eh, eh, realmente han hecho agua en, en muchísimas cuestiones, eh, te diría, eh, estratégicas de Sunchales, como el medio ambiente, infraestructura, eh, cuestiones sociales eh, que hacen a la calidad de vida de los sunchalenses. Eh, y que no nos podemos permitir una ciudad como Sunchales, de la categoría y de la calidad de Sunchales, eh, tener eh, estas deficiencias, ¿no? Eso como para poner, digamos, el diagnóstico que yo hago de la ciudad. Yendo para, para el futuro, yo creo que esto abre la posibilidad para que las fuerzas opositoras tengan una mayor chance. ¿sí? Ante un gobierno, eh, que entiendo yo, eh, ante un gobierno del Ejecutivo que no fue para nada bueno, esto creo que abre las chances para las fuerzas opositoras eh, para poder este, pelear una posibilidad de que eh, se diversifique el, con el Consejo, que eso sería buenísimo, eh, y que eh, también se pueda, ¿por qué no? Este, tener eh, un, un intendente digamos, de, de otro color polígono que no sea el que hemos tenido en los últimos ocho años. ¿no? Eh, en ese sentido, y ahí largan todos, digamos. Uh -huh. Ahí después, obviamente, que hoy veo que todavía está en Sunchales el tema muy frío. Eh, y no, no, no se ven no se vislumbran todavía candidatos eh, de, por lo menos de manera oficial no, no, no. lanzados de manera sí, oficial no. eh, sí se, se, se barajan nombres eh, pero creo que hoy todos eh, se encuentran con grandes chances te diría grandes chances de poder este, de poder llegar al, al ejecutivo municipal bueno, y en ese sentido, obviamente, que, que todos, eh, ya hablando más de, de, lo, de, lo, de lo local y lo del lo autóctono, nosotros desde la unidad básica, también, digamos, tenemos eh, ese, ese armado que tenemos que hacer, digamos, con, con candidatos propios, ¿sí? Como para ver un poco, bueno, qué nivel de competitividad tenemos. La verdad que no hemos tenido... Eh, buenas performance desde el punto de vista de, de los resultados electorales en los últimos en las últimas elecciones, eso no quiere decir que no hayamos tenido excelentes candidatos, pero bueno, uh -huh. eh, los números son los que imperan y los que marcan la tendencia, y en ese sentido estamos trabajando como para poder revertir esa situación, eh, tenemos un grupo de trabajo muy, muy, muy, muy consolidado y muy fortalecido, eh, bueno, lo importante es ahora ponerle nombres a, a todo eso. Te hago una consulta, en principio vuelvo al tema Pami porque me dicen, buen día, ¿se incorporó otro cardiólogo en la clínica Sunchales con la partida de la doctora Casina? Todavía no, estoy en tratativas para incorporar bueno. un nuevo cardiólogo que no va a ser en la clínica Sunchales, sino que va a trabajar de manera particular. Eh, digamos, a ver, cuando digo particular es para PAMI, pero no dentro de la clínica, uh -huh. ¿sí? Pero pero bueno, estamos en tratativas este porque la verdad que es una especialidad eh, que es fundamental, eh, fundamental, el... fundamental, fundamental junto con el, la traumatología y la kinesiología. Esas son actividades o especialidades, especialidades. que son eh, cuellos de botella en PAMI. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando para poder incorporar, incluso también para que eh, la doctora Casina, que hoy está atendiendo eh, de manera externa, digamos, eh, también tenga la posibilidad de ser prestadora. Estamos en esas negociaciones. Hoy no hay cardiólogo en Sunchales de Pami Sí, sí, sí. ¿Quién El atiende? La... Taralo. Ah, perfecto. Claro, que no, quería no, no, confirmar tenemos... esto, nada más. Pero uno solo. Bien, uno solo. Y como último, ¿te ves volviendo entonces al ruedo de la política? Eh. No descarto las posibilidades. La verdad que hoy eh, lo de PAMI me, me absorbe mucho tiempo y, y, y la verdad que estoy muy abocado a esa a esa actividad. Esta es una actividad que realmente te absorbe porque, porque tenés que dedicarle mucho mucho tiempo y mucho cariño eh, a, a esto. Eh, pero yo nunca descarto las posibilidades. Yo soy parte de un proyecto político político. Eh, y, y bueno, eh, también dependerá un poco de las definiciones eh, que se hagan dentro del grupo a nivel local y también dentro de lo que es el armado a nivel departamental y provincial. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. está informado por la radio de todos.